Muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos en este momento junto a don Bernardo y a uno de sus grandes amigos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una secuencia de programas en vivo para nuestro canal de YouTube y para las redes sociales donde vamos a conocer a don Bernardo de otra perspectiva, de una perspectiva más humana. Hemos venido ahora a un fondo virtual de un café donde queremos compartir con ustedes una conversación liviana, eh, ...sin burocracia, donde vamos a transparentar las cosas como son... ...de una mirada distinta. Vamos a dejar a don Bernardo que nos presenta a nuestro invitado de esta tarde... ...el primero de muchos... ...y don Bernardo, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, gracias Jorge por este, este momento... Eh, ...quiero presentarles a Rafael Calderón... ...que es eh, concejal, eh, candidato concejal en la zona de Talagante... Eh, que es, es, estamos muy cercanos porque yo vivo en Peña Flor, antes viví en Talagante, tenemos una relación de muchos, de muchos años de, de conocernos, eh, él sabe de, de mis viajes, que siempre estuve viajando, viviendo en otros países, volviendo, me iba, volvía, pero siempre nos encontrábamos en temas relacionados a hacer el bien social, entonces... Es como algo natural esta relación que tenemos y eh, hemos tenido este último reencuentro cuando ya vino el estallido social y de ahí en adelante mm, hemos estado casi diariamente conversando, la verdad, de las cosas, porque él eh, también hace muchas cosas sociales diferentes a, a todas las personas y, y además tiene un canal de, de radio se llama la radio Talagante, que es una radio en línea, y eh, es súper entretenido escucharlo porque realmente eh, bueno, me ha entrevistado a mí también, y ahora nos toca a nosotros, que lo entrevistemos a él para que yo viera. Así que lo, lo dejo, Jorge, para que... Muy bien, pues. ...sabias palabras de mi amigo, que siempre es un hombre muy sabio, eso es, lo tengo que recalcar, un hombre muy sabio. Bueno, bienvenido don Rafael, y en esta sabiduría la cual hola. nos interpela, nos interpela, perdón, don Bernardo, eh, nos gustaría que usted nos contara de esa intimidad, de esa niñez, de esa cercanía que comenta don Bernardo. Nuestra primera pregunta es, ¿cómo lo conoce usted en su forma personal? Bienvenido don Rafael. Bueno, hola, eh, gracias por eh, primero la, la invitación, saludar a la gente que nos está viendo y escuchando, eh, en todo el mundo, ¿cierto? A través de esta tecnología. Bueno, la, la... saludar a Bernardo que está por ahí. Hola, Bernardo, te estoy viendo. Y a Jorge, gracias por, por la invitación. Eh, hablar de, de cómo conocía a Bernardo Javal Quinto eh, con estas cosas de la juventud, con estas locuras de la juventud. Ya hace algunos años atrás, cuando éramos jóvenes estudiantes de la ciencia media. Eh, él cursaba el Colegio Sagrado Corazón, un importante establecimiento educacional de acá de Talagante, y yo lo hacía de, de manera paralela, muy feliz tengo que decirlo, en el Liceo de Talagante, ¿cierto? Esa es mi, mi, mi casa mater ahí. Y bueno, Bernardo, eh, claro, eh, como antecedente venía de, de, de regreso, ¿cierto?, de, eh, un periplo bastante largo desde la niñez a la juventud con eh, sus papás eh, por el mundo, es eh, decir, que sus papás, bueno, el papá era diplomático y eh, la señora Silvia, gracias a Dios, aún está acá eh, con nosotros y eh, un símbolo de la transgresión eh, en esa generación que se abría puertas, había eh, abría puertas eh, las mujeres, especialmente en esa década del 50, del 60, recordemos, Dos hitos importantes, el derecho a voto y ahora estas tremendas manifestaciones. Bueno, producto del esfuerzo de mujeres como ella, eh, hoy día las mujeres se abren paso por el mundo. Y Bernardo, en ese matrimonio, eh, tiene la oportunidad de viajar por el mundo, de prepararse, educarse, y en uno de estos vuelve a Chile y le toca en parte eh, terminar su educación media, ¿cierto? Donde sea esa media, y ahí no, nos conocimos, amigos en común... Amigas en común, actividades deportivas, encuentros juveniles. Eh, en la primera etapa en donde yo eh, le conocí, además de siempre que eh, era vecino y amigo de, de, de otros grandes eh, amigos de, de Talagante. Incluso en ese pasaje, Venecia, Bernardo, está un querido tío mío, el profesor y destacado profesor también, Gerber Bravo, eh, del cual tú también tienes gratos grato recuerdos. Por lo tanto, fue una, una época muy, muy, muy bonita, la primera etapa, digamos, de nuestro encuentro. Eh, luego de aquello, como es la vida, eh, como jóvenes, abriéndonos pasos, él vuelve a estudiar a Estados Unidos, ¿cierto? Eh, abre, comienza a descubrir sus vocaciones de servicio a través de, de, de, de descubrir la economía, ¿cierto? Y ahí comienza una carrera... Eh, exitosa, un hombre brillante en los estudios, siempre se, se destacó en los colegios que estuvo, por lo tanto, eh, con la educación de sus padres, el servicio público llegó muy temprano. Esa sensibilidad de, de mezclar dos cosas tan tan opuestamente, diría yo, definible, como la economía, que suena un poco duro, frío, con este eh, ayuda a la sociedad eh, desde el punto de vista humanitario, y de ahí, bueno, él descubre esto que hoy día es muy popular entre los profesionales de esta área, como es la eh, como, eh, economía humanista, ¿no? que es un tema que, que él domina muy claramente. Con los años eh, nos, nos, deja, nos, nos separamos un poco por esta situación, y luego eh, aparece la revolución de la igualdad, ¿cierto? de esta sensibilidad que tenían las corporaciones, los países, de poder ayudar a los sectores más desposeídos, a los sectores más pobres. Y, bueno, nosotros eh, ya estamos hablando de la década del 90, ya, en donde, claro, yo emigro de una empresa de retail de Santiago, eh, era administrador de, de, de una gran empresa, de una cadena nacional, y toda la posibilidad de llegar a Talagante de nuevo, hemos tratado por una institución que es, la cooperativa de ahorro y crédito de Talagante, que inicialmente comenzaba su transferencia tecnológica, y ahí llegamos varios profesionales, en donde eh, inicialmente también me hago dado cargo de todo lo que son las comunicaciones, ¿eh? relaciones públicas, marketing, todo lo que es imagen corporativa, y a propósito de eso, comenzamos a ilustrarnos y a estudiar todo lo que es el mundo de la asociatividad, de esta economía humanista, que luego hoy día se transformó definitivamente a poder ayudar a los sectores más desposeídos, a los, y no ahora a los microempresarios. Trabajé largos años en la cooperativa, y dentro de todo lo que hicimos, la relación con el Banco Interamericano del Desarrollo, eh, también conocer lo que estaba ocurriendo en otro continente aparece el tema del Banco de los Pobres. Eh, Mohamed Junius, si no me equivoco, se pronuncia así. Eh, trae, trae la oportunidad de conocerlo desde Sudamérica Y llega una invitación a los ejecutivos de la empresa donde trabajaba Y por supuesto a nosotros, esa mirada social de, de, de ayudar a la gente, a los emprendedores Nos interesó mucho Y va el gerente general, entonces era Rubén Coroceo Araya Un ingeniero comercial Y el encargado de las comunicaciones, por supuesto que era yo Y fuimos a ese encuentro en el Diego Portales Habían pasado muchos años, ya y nos encontramos eh, en esta charla introductoria, porque venía el Banco de los Pobres a hacerse cargo de una misión a Chile, y bueno, eh, hasta ese instante lo tomamos con mucho interés eh, y con mucho compromiso. Pero de repente, cierto eh, el gerente levanta la mano, pide la palabra, y hay estas curiosidades de la vida, nadie sabe cómo es esto, ah? eh, porque él se presenta como ejecutivo de la concretal de Talagante, y obviamente... En el público, tienes que haber ahí unas 150 personas que estábamos en esa conferencia. Estaba Bernardo Javal Quinto sin que supiéramos nosotros. Y claro, obvio, cuando supo que éramos de Talagante y él tiene grato recuerdo y cariñoso recuerdo de mucha gente aquí en Talagante, eh, eh, al final de la conferencia nos reunimos y hoy me doy cuenta que él y luego a ver años después. Ese fue el segundo encuentro eh, con Bernardo Javal Quinto, quien me une una gran amistad y un gran respeto. Eh, se me olvidaba que en la época de juventud hicimos también algunas locuras en el deporte. Yo eh, comenzaba mi, mi, mi carrera en los medios de comunicación en la radio, y en algún momento el director de la radio en la cual estaba, que era la manantial de Talacante, me dice, oye Rafa, tú que estás viendo el deporte, hay que ir a cubrir unas carreras de, eh, de boogie, de jeep fan race, que lo están haciendo en el parque turístico de igual, eh, digo, Trapiche de Peñaflor. Ah, muy bien. ¿Y qué hay que hacer? No, hay que ir a, ir a colaborar, hay que animar, y tú transmites y haces los despachos desde allá. Muy bien. Eh, la organización que estaba a cargo de un gran amigo, pero uno a quien le envió un gran saludo a la zona sur, Nive Linares, eh, tenía dispuesto una torre de seis, seis cuerpos de andamio, afirmada, obviamente, con la seguridad necesaria, bueno, y en el tope estaba el lugar del locutor, que transmitía las carreras de esa altura. Y en esos días, en donde llegaban todas las empresas que auspiciaban, llega Loctite, que era una empresa de la adhesión ahora, porque no sé si todavía existirá, pero era una empresa de adhesivo, y su gerente general corría en moto en ese tiempo. ¿Ah? Y el gerente general, el representante de esa empresa, era mi querido amigo Bernardo Jalquinto. Ahí nos encontramos y se acerca a saludarme con su moto, ¿cierto? Una, una cross eh, con casco, parecía astronauta y dice, ¿no te acordás de ahí? Rafa Calderón se saca el casco y nos encontramos eh, y así van pasando los años. Bueno, pero, pero él esperó que usted bajara del andamio, ¿verdad? No subió él arriba. No, no, no, no subió No, ah, no fue tan... Sí. No, no, no, no, no fue tan... No, si nos amarra miedo. un cordel a la cintura y se tira Benji, y Con lo avesado que es Don Bernardo ¿eh? Claro Bueno, esa es una de las características ¿eh? Es eh, una seguridad De cada paso que da eh, En el conocimiento eh, Yo diría que Es eh, que, eh, una de las cualidades ¿eh? este. Bueno, y Van pasando los años, va pasando la vida eh, eh, la trayectoria de Bernardo lo sitúa dentro de uno de los economistas más importantes del mundo. De hecho, poco chileno y poco sudamericano, o pocas personas en el mundo tienen la fortuna o la capacidad de dar la seguridad a, a instituciones tan importantes como el Banco Mundial o eh, el Fondo Monetario Internacional, donde él ha trabajado, ha sido profesional, eh, importante en la clave del desarrollo, especialmente en los países más desposeídos. Eh, lo sitúa en, en, en, en un contexto importantísimo. Eh, pocos chilenos pueden. Eh, yo sé que a él no le gusta que hable de este tipo de cosas, pero yo lo voy a decir. Pocos chilenos están situados en este contexto. Eh, y lo hablo porque lo conozco y sé perfectamente que él no lo usa para vanagloriarse, no todo lo contrario. Él solo ha ganado con crece con la eh, capacidad que tiene. Eh, vinculado a. Al, al, al desarrollo político, democrático de Estados Unidos, le ha permitido estar situado en situaciones bastante estratégicas, y bastante importantes, especialmente en el marco de los derechos humanos, ¿cierto? Y hace poco recibió un, también, a lo mejor él después nos puede contar, recibió una distinción, una ya, como embajador de un reino importantísimo en el continente africano. Bueno, nos encontramos hace un tiempo ya, después del estallido social, y eh, me muestra otro gran desafío como es ser candidato a la presidencia. Y yo creo que en este plano Chile está muy claro. ¿eh? El 25 de octubre se presentaron los chilenos a una opción clara, definitiva. El 80-20 no es algo que alguien inventó. Y alguien me preguntó, ¿eh? alguien me preguntó que por qué yo veo eh, una opción en el discurso y en el plan de trabajo de Bernardo. Lo que sucede es eh, que, y aquí muy en serio, eh, en estos últimos 40 años, el discurso de nuestros representantes democráticos, los políticos que han dirigido nuestro país, han establecido un síntoma que realmente le ha hecho muy mal a nuestro país. En vez de pensar en el bienestar de todos, han pensado en el bienestar de algunos. Y eso ha permitido que ellos mismos le den la espalda a Chile. En cambio, en, cambio, en este otro sector está la opción que no hay interés económico, no hay interés de figurar políticamente, no hay un interés de tener un poder político para poder enfrentar de la misma manera que en estos 40 años se han enfrentado las cosas. Hay un interés humanitario, un interés democrático, un interés libre. Eh, y yo creo que ese síntoma, más allá de los grandes discursos, eh, a la gente le hace mucho sentido. Yo soy candidato a concejal por la de Alagante. Tengo mi opinión política de los acontecimientos y la opinión de la gente es la que vale, en este caso. Yo estoy mirando para allá porque ahí está mi hijo, por si acaso, ¿no? y le habla a él y habla a usted. Bien, bien, bien. Eh, y, por supuesto, eh, yo creo que la gente no se va a equivocar, puesto que la realidad es que Chile y su gente se siente huérfano, desamparado, 40 años que muchos le dieron la espalda y que prometieron y que no han cumplido. Esa es una cosa. Y lo otro que a mí me tiene muy claro es que indudablemente la brecha económica, la brecha de las oportunidades no se ha cumplido. Hay gente más pobre hoy día, después de 40 años, que hace 40 años atrás. Hay gente eh, que no tiene en nuestro país esperanza. Gente sola. Fíjate en lo que voy a decir, y me hago responsable. Gente que no es considerada por opinar diferente. ¿Te das cuenta? Entonces, ese país no es el que yo quiero. Y ese es el país que busca Bernardo. Y yo coincido en ese aspecto. Insisto, probablemente opinamos políticamente diferente. Pero en esto de la diversidad, en esta gran mesa, yo creo que el discurso de él está invitando a que todos que opinamos diferente podamos sentarnos a compartir nuestras diferencias. Y en esa diferencia... Dos elementos fundamentales, yo diría tres. Uno, el respeto, otro la empatía, y otro la tolerancia, para construir un país, estos tres elementos en el discurso, que yo lo he escuchado, lo he seguido, y lo, los invito a eh, ingresar a YouTube, a, la, a Bernardo Javel Quinto donde hay clases, a muchachos muy jóvenes, a los futuros profesionales, donde se habla de esto. Por lo tanto, eh, el futuro yo creo que es bastante provisorio eh, al final cuando uno se encuentra con una buena persona los resultados son buenos más allá de los títulos más allá de los poderes económicos y, y, y políticos cuando uno está en presencia de una persona que lleva el sello del de servicio público hay que confiar si no pregúntele a los buzos de nuestro querido mar mil personas que han sido escuchados por Bernardo y que hoy día, y estas cuestiones me va a tirar la oveja después, no le gusta que lo comente, pero mil personas en todo nuestro mar que están con él y que están trabajando por él, porque le creen. No sé si me, me he excedido mucho en el tiempo, pero... ¿Qué más te puedo decir de Bernardo Quinto? Es una buena persona, un buen amigo. Bueno, agradecemos sus palabras porque en el fondo... Eh, encontró el espacio para poder resumir en una sola línea conductual el comportamiento de una gran entrevista eh, se nota que una persona de radio se nota que una persona de, de, de conducta eh, corporativa cierto donde tiene una experiencia para dialogar claro específico entretenido no no no aburre escucharlo así que ahora yo me gustaría que don bernardo nos diera un una información ahí de su amigo de su amigo personal, nos contó de un ah, de un andamio, nos contó algunas cosas, ahí apoyemos un poco la historia y ya para que estemos dando término a este, a esta línea de, de, de, de programas que vamos a tener conociendo a Bernardo Jabal Quinto. Don Bernardo Oye, Rafael, bueno, como siempre, eh, tus palabras. Lo, lo dicen todos tú sabes muy bien que yo no soy una, una persona que no me gusta hablar mucho de mí eh, me gusta que la gente me juzgue por, los, por las cosas que hago y, y yo creo que eso es lo, lo importante en la vida o sea, lo que yo pretendo y, y siempre lo hemos conversado es dejar un legado a las generaciones que vienen yo creo que ese es el compromiso que a, a todos nos une que eh, eh, son, no son 30 años, yo creo que en la historia de, de vida de nuestro país, ha sido un, un, un país que ha sufrido mucho y que le ha costado tanto salir adelante para que tanta riqueza que tiene nuestro país y no haberla reinvertido para poder ser un súper gran país y darle la oportunidad a todas las personas y no a un grupo económico o un grupo político que le gusta supongo estar en las cúpulas y no darle la oportunidad al resto de las personas. Eso es lo, lo, que, lo único que me convoca y que tú eh, día a día y tú me llamas y, y Jorge tú también me llamas mucho, porque de repente uno se empieza a llenar de negativismo porque ve a la gente desesperada. Tratando de que, el, de que el gobierno tome políticas que corresponden para ayudar a las personas que están necesitadas hoy día. Chile está en una crisis de una pandemia, en una crisis económica. Y eso se, se, se resuelve únicamente dando dinero a la economía. Y si el Estado no lo hace, yo no sé qué rayos hacen los ministros de Hacienda, porque de verdad, a mí me parece. Una irresponsabilidad que el ministro de Hacienda haya dejado su cargo, le hizo un cargo presidencial, el cual no tiene absolutamente ninguna expectativa, y lamentablemente dejó la reforma de las pensiones a media, y eso yo creo que es un, una tradición a la gente que ha creído en él, que lo, lo miró con, con mucha expectativa, y lamentablemente... Como tú bien dijiste, aquí en Chile no se han cumplido las promesas que se le ha hecho a la gente y para eso necesitan a una persona, porque yo no vivo de la política, ni tampoco pienso vivir de la política, pero sí bueno, vamos a hacer y estamos formando un gran equipo de profesionales ayudando, pidiendo ayuda extranjera, trayendo inversión extranjera para poder inyectar ese dinero que Chile necesita, y que esta gente que está navara se quedan con el dinero como que se, se lo fueran a llevar a otro lugar. Nosotros vivimos en Egipto y te prometo que suponte toda la riqueza que tenían los faraones se quedan acá, no se la llevan al otro mundo. Así que lo único, lo, único, lo único que me quedó claro de estar allá. Así que, pero honestamente, eh, siempre escuchar la voz de ustedes que me me ayudan a levantar el ánimo porque uno ve todas estas cosas, eh, me dan fuerza para seguir adelante y no defraudar a nadie. Así que, de verdad, Rafael, te agradezco honestamente este tiempo porque eh, me has ayudado mucho, me has aconsejado, porque como mi mente está formateada en, en, en inglés, entonces pienso... Como, como gringo, y me, me cuesta a veces traducir, porque sigo pensando en inglés para decir las cosas en castellano. La gente me reta porque me dicen que hablo muy lento, porque estoy pensando para no meter las patas y decir las cosas bien. otros me retan y dicen: dice, tienes que hablar más rápido como los políticos, que al final, okay. supongo que cuando los políticos hablan no les entienden nada porque hablan tan rápido... Y le llega a salir una baba blanca por la boca, con los caballos, y al final te quedan dos o tres palabras de lo que dice. Entonces, yo siento que tú como comunicador llegas a la gente. Y eso es lo más importante. Entonces, te voy a nombrar vocero de gobierno cuando sea presidente. De todas maneras. <risa> Bueno, yo pensé que nunca iba a decir esto, pero también siempre quise decirlo. ¿eh? El tiempo Ay. se nos ha pasado, ha sido una conversación muy entretenida. <risa> siempre, yo dije jamás, que, que lata cuando lo dicen, pero siempre quise decirlo. ¿eh? Y este, eh, llegó mi momento. Que, que lata que el tiempo nos pilla, el, el tiempo en televisión es costoso y estos minutos que hemos pasado han sido súper... Eh, Instructivo. Así que yo creo que vamos a tener que tener una segunda parte con don Rafael. En algún minuto tenemos algunos otros entrevistados que se nos vienen esta semana. Y lo importante es que empecemos a conocer a Bernardo Jabalquinto de una forma más, más humana, más cercana. Que, que, que dejemos ya de tener este distanciamiento con las personas que están para, buscando un puesto público de importancia para servir al pueblo, no para servirse de él. Por tanto, cuando nos acercamos a personas así, de esta manera, entendemos cómo podemos llegar a donde él. Así que, don Rafael, yo le agradezco su tiempo, este momento que nos ha brindado de este, un paso más de conocer a, en la intimidad a don Bernardo. Don Bernardo, ya esto se destapó, va a costar que usted en adelante se vuelva a escudar y lo vamos a conocer mucho más profundamente, así que eh, ya posteriormente va a ser mucho más cercano y la gente va a querer conversar mucho más con usted, así que a prepararse, a estar en eso. Eh, don Rafael, tiene igual que en los matinales, tiene el último minuto para cerrar, para decirnos algo referente a esto y agradecernos eh, por esta comunicación que hemos tenido eh, tan gratamente con usted, agradecer su participación. No, para mí eh, es eh, mucha alegría poder... Estar junto a ustedes, eh, hablar de un gran amigo y, por supuesto, invitarlos a todos a seguir las redes sociales para que sigan conociendo a, a este gran ciudadano chileno, americano, que no tiene otra, otra inspiración de poder ayudar a la gente que más lo necesita. Y cuando estamos en presencia de este tipo de hechos, indudablemente, que es la noticia más importante para nosotros los comunicadores. Así que muchas gracias a ustedes. Y que estén muy bien. Un abrazo, Bernardo, Jorge. Muchas gracias, gracias. don Bernardo. Gracias. Un minuto. Mi minuto. Bueno, es que la verdad es que me deja la vara muy alta en, en, en la labia porque... Ay, imagínese eh, a mí, por favor. Es un hombre de palabra. Entonces, no, pero hay, pero hay cosas que son eh, muy importantes que tengo que decir... Rafael, que es una persona consecuente, ¿no? yo lo he conocido siempre igual, es una persona con una fuerza de voluntad tremenda, que también, somos muy poca gente tiene ese. es una persona de principios y valores, que también eso se ha perdido mucho en, en el país, y lo más importante de todo, que tiene un alma pura, que eso es... No tiene, no tiene peso, porque ya la gente, toda, toda incluyo a muchas personas que me he ido tocando eh, aquí en, en, en nuestro país, que se les ha olvidado preguntarle a las personas si necesitan algo, eh, si están bien. En cambio, eh, Rafael está todo el día pendiente, tiene una cantidad de amigos que yo... Es como un cantante brasileño, y no, sé, no sé su nombre, pero... Que Roberto Carlos se lo pelearía, digamos, ¿no? Claro, claro. <risa> sí. Bueno, sí, agradecer querido. la participación y ya darle Gracias. un corte, eh, que nos gustaría seguir un poco más, pero la verdad que hay que condensar y editar, porque también tenemos que ser atractivos para las redes sociales. Si no, va a aparecer teleserie venezolana y esto no va a tener ningún fin. Entonces hay que darle un corte, agradecer a ambos por este momento, esperemos se vuelva a repetir en una próxima sesión de esta nueva línea de productos que estamos levantando con don Bernardo, así que, don Rafael, muchas gracias, don Bernardo, nos despedimos y nos veremos en una próxima ocasión, si así amerita el caso. Que tengan muy buena tarde, hasta luego. Muchas gracias, Jorge. Gracias, gracias a ti.